Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, espero se encuentren súper bien Hoy haremos esta cajita de amor con dedicatoria Como pueden ver pegué unos mariachis porque es una canción ranchera que canta Vicente Fernández Es una idea diferente que espero que les guste Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso Vas a cortar un cuadro de 39 centímetros por 39 centímetros Y vas a trazar 13 centímetros, traza la línea, 13 centímetros, igual acá, 13 centímetros, 13 centímetros. Con la regla vamos a repasar todas las líneas para poder doblar más fácil o hacer los quiebres. Ahora vamos a cortar acá esta parte. Este lado, este otro lado y este otro. Estos serían los lados que corté. Y vamos a armar la base así. Vas a pegar con silicona líquida. Nos quedaría así. Vamos a decorar esta parte, vamos a imprimir imágenes de mariachis y una imagen animada de amor. Acá ya recorté los mariachis y vamos a pegar en este lado. Vamos a decorar con corazones, esto es goma eva con brillo. Y vamos a decorar esta parte con estos. Ahora va a tomar goma eva con brillo y voy a dibujar un corazón. cortamos, lo cortan del tamaño que deseen, voy a utilizar esta espuma de polietileno con la que empacan los electrodomésticos, voy a cortar y voy a cortar otra parte acá, y aplicarle silicona líquida, la pegamos acá, voy a aplicarle de nuevo silicona líquida y pegamos el corazón ahora voy a tomar una hoja de 12 por 12 centímetros, es papel rojo y vamos a cortar un corazón que vamos a pegar acá en este otro lado y acá voy a copiar una parte o un párrafo de la canción que les dije cuando manda el corazón, es una canción de Vicente Fernández Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos. Siento que me llenas de locura y de pasión. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no me puedo resistir. Y acá voy a escribir amor o puedes escribir el nombre de la persona a quien le vayas a regalar la cajita ahora vamos a cortar un papelito blanco, esto es cartulina blanca y vamos a, cortar, a pegar acá en esta parte y voy a copiar I love y decoramos igual con dos corazoncitos a los lados vamos a hacer la tapa, vas a cortar un cuadro en cartón duple de 13.5 por 13.5 y en sus cuatro lados vas a trazar 1.5 centímetros vamos a repasar con la regla vamos a hacer igual a trazar para pasar todas las líneas para poder doblar más fácil o hacer los quiebres y vamos a cortar en estos dos extremos Y vas aplicar la silicona en estas partes donde doble y vamos a armar así nos quedaría así la tapa vamos a decorar esta parte vamos a utilizar una imagen animada la coma espuma y goma eva con brillo de 6 por 6 centímetros en cada una de ellas vamos a dibujar un corazón vamos a aplicar acá un poquito de silicona líquida para pegar la espuma esto es para que quede como en alto relieve aplicamos de nuevo acá y vamos a ubicar este corazón vamos a aplicar acá silicona líquida ubicamos la imagen animada de amor y vamos a aplicar acá igual vamos ubicando el corazoncito en esta parte vamos a escribir eh, un mensaje o, o lo que es o una frase bonita en este caso el nombre de la canción, cuando manda el corazón Ahora vas a tomar una foto tuya y de tu pareja y la vamos a recordar por todo el extremo vamos a tomar dos tiritas de papel negra y blanca y vamos a escribir una frase o mensaje tu felicidad está junto a mí. vamos a pegarla en papel rojo vamos a tomar la base vamos a colocar un poco de papel seda antes de colocar estos dulces, estos chocolates vamos a poner la foto y vamos a tapar que sea una sorpresa cuando tu pareja la destape Colocamos la tapita y hemos terminado. Amigos, si te gustó la idea, espero que me regales un like, que compartas el video con tus amigos y que no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.